saludo desde Crescante, el día de hoy nos encontramos aquí y vamos a tocar un tema que tiene que ver con el liderazgo consciente y es la humildad, la humildad ontológica y para ello eh, primero quisiera explicarte que si te has topado con gente o tú eres de esas personas que defiende su punto de vista, hasta tener la razón o querer imponer su opinión, pues simplemente no está siendo parte de esta humildad ontológica, por el contrario, vamos a tener una arrogancia ontológica, que es el principal sello del todo aquella persona que todo lo sabe, y la humildad es, aquella, es el símbolo de el aprendiz. ¿no? Y entonces, eh, para ello debemos de considerar que nuestros filtros de percepción condicionan lo que vemos. ¿Y cuáles son esos filtros? Pues son nuestros modelos mentales, las creencias, inclusive las lealtades o la educación o, y los hechos y la historia que traemos detrás. Entonces, la verdad es que no podemos decir que nuestra forma de interpretar la realidad es la única verdad o la verdad absoluta. Entonces, cuando yo quiero imponer mi punto de vista, o quiero tener la razón, pues la tendencia natural es a la arrogancia. Entonces, ¿qué es, nos permite me, captar mejor la realidad? El todo o el aprendiz. ¿Y cuáles son esas características que yo pudiera citar y que me, e inclusive yo he pasado por ese proceso eh, de transformación, ¿no? eh, Donde, a pesar de todo, sigo siendo un controlador, pero eh, ya empiezo a soltar cosas que no dependen de mí. Que, eh, clásico de un arrogante ontológico es ser controlador. Pro proclamarse como el único que tiene la verdad. Imponer cómo deben de hacerse las cosas. Normalmente son personas que dan muchas órdenes y formulan pocas preguntas. También, independientemente de su conocimiento real, quieren imponer su punto de vista. Funda su autoestima en tener la razón. Eh, maneja situaciones imponiendo sus opiniones sobre las demás y proclamando que ganó, que es la verdad absoluta. Eh, se siente pero satisfecho y tranquilo de eliminar puntos de vista opuestos. Busca imponer, busca imponer su punto de vista y su lenguaje se balsa en sus creencias, en sus modelos mentales. Tú has estado... En esta cuenta, ¿tú has actuado como un arrogante ontológico o como un sabelotodo? ¿Cómo te ha funcionado eso en tus relaciones? Y por el otro lado está la, eh, la humildad ontológica, esa eh, forma de actuar donde siempre eres curioso y humilde y siempre estás claro de que tú no tienes la única verdad y que simplemente es una interpretación subjetiva de la realidad. Y que seguramente otra persona u otro equipo de trabajo o con otras personas tendrán otros puntos de vista del mismo fenómeno que están observando. Entonces, esta persona considera los puntos de vista de las personas, independientemente de su conocimiento real, mantiene una postura abierta para conocer y aprender más de los demás, y sabe que esta postura le permite complementar sus conceptos, sus definiciones, sus creencias, eh, y se abre a posibilidades de generar un consenso con todos los miembros de ese equipo, de esa organización, o de inclusive tu relación personal. Fundamenta su autoestima en tener una actitud abierta en su capacidad para adquirir nuevos conocimientos y volverse cada vez más efectivo. Maneja las situaciones siempre buscando el consenso y haciendo valiosa la opinión de todos con los que está relacionado. Expone tranquilamente sus opiniones y no las impone. Manifiesta sus inquietudes con una maestría emocional y simplemente sabe que él no tiene la verdad absoluta. Platícame. ¿Has practicado la humildad ontológica? ¿Has practicado este espíritu de aprendiz en las cosas que realizas? ¿O requieres modificar algunas creencias? Porque acuérdate de una cosa. Cuando tú te pones en la arrogancia ontológica, vas a imponer a lo mejor tu punto de vista. Vas a ganar, pero la otra persona va a perder. Y cuando la otra persona pierde o se siente insatisfecha, muy seguramente va a haber consecuencias a esa situación. En cambio, cuando tú tienes una postura ganar-ganar, simplemente te abres a la posibilidad de llevar tus relaciones y tu vida al siguiente nivel. Nos vemos en la próxima. Si te gustó esta cápsula, compártela y haz partícipe para que la comunidad crezca. Nos vemos en la que sigue.